Salvador, lo conocí por en medio de, de lo que es mi hija, Natalie, que es miembro de AYECE. Hemos tenido dos experiencias eh, casi ahí seguidas y este, me gustó mucho poder compartir mi familia porque eh, las chicas han sido para nosotros como si hubiesen sido parte de, de, de nuestra familia. Prácticamente la teníamos aquí como nuestras hijas y han dejado verdad es, esa, ese espacio bien marcado en nuestros corazones algo que me encantó de la experiencia que era algo que no veía venir una vez eh, hablaban de casas globales eh, siempre me decían eh, no es lo mismo hasta que lo vives pues entonces totalmente porque puedo decir que hay un antes y hay un después de mi experiencia de casas globales en mi familia o sea desde que llegaron las chicas hasta que se fueron decir que hubo un impacto, tanto ellas se llevaron algo de Panamá y ellas nos dejaron algo en sus países. Bueno, yo les recomiendo a que sean parte de lo que son casas globales, ya que es como abrirles las puertas de su casa a lo que es el mundo, y el mundo se lleva un parte de lo que son sus personas y sus hogares.